bandas regionales en escena más la agrupación invitada Wei Chafe darán vida al concierto de Escuelas de Rock y Música Popular en Magallanes. Rock, neo funk y trash metal son parte de los géneros que sonarán en la tocata que pone fin a la primera experiencia del programa del Consejo de la Cultura en la región. Este sábado 28 de mayo a partir de las 16 horas en el Liceo Sarabran ubicado en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas, el acceso es liberado. Bueno, casa El museo regional nos sorprende con dos exposiciones, la primera se encuentra en el hall del museo y corresponden a dibujos y grabados del siglo XIX que conforman la exposición Paisajes Culturales de la Patagonia. Esta muestra representa la visión de exploradores franceses de esa época. La segunda muestra ubicada en el zócalo del museo corresponden a los archivos fotográficos de Esteban Scarpa, un destacado fotógrafo de Magallanes de principios del siglo XX. Este fotógrafo relata, como pocos, varias décadas del desarrollo y crecimiento de la región por medio de sus fotografías, que hoy son una herencia para todos quienes aprecian este arte. Estas exposiciones se encuentran abiertas hasta el 15 de junio en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada.